Decirle a un inquilino que tiene que restituir el inmueble en el mismo estado en que lo recibió al inicio del contrato no ha sido suficiente para que éste lo haga. Decirle a un abogado de un arrendatario que no es abusiva la cláusula donde se le exige al arrendatario que tiene que devolver el inmueble pintado tampoco ha sido solución para evitar una denuncia ante una secretaría del gobierno de una alcaldía. El día de hoy vamos a tener un video de esos que son para esas personas que dicen, dígame en qué parte de la ley dice que yo tengo que devolverle el inmueble pintado. Así que te invito a que me acompañes hasta el final de este video y bienvenido a Derecho Inmobiliario. El problema de la pintura en los contratos de arrendamiento radica en dos cosas. La primera, que en las normas básicas que normalmente se utilizan, es decir, el Código Civil y la Ley de Vivienda Urbana, allí no aparece literalmente, como nos gustaría, que es el arrendatario el encargado de la pintura del inmueble. Y el segundo problema consiste en que, ¿qué significa un inmueble pintado? Medianamente pintado, parcialmente pintado, la buena calidad, es decir, la parte subjetiva de lo que significa pintar un inmueble. El día de hoy vamos a encontrarle solución a la primera pregunta, en qué norma se encuentra, pero para el segundo problema de la subjetividad de lo que es pintar un inmueble, sí vamos a hacer un trabajo de aproximación a una solución para evitar este tipo de problemas. Vamos a despejar la primera duda, ¿es abusivo exigirle a un arrendatario desde el contrato de arrendamiento que tiene que devolver el inmueble debidamente pintado a la finalización? Bueno, eh, la ley 820, es decir, la ley de vivienda urbana, por ningún lado dice que al inquilino le corresponde pintar el inmueble de manera expresa, por el contrario nos encontramos con una dificultad que ha servido de justificación para arrendatarios y sus abogados de decir que es abusivo pedirle que pinte el inmueble y esa justificación radica en lo siguiente, que el arrendatario no es responsable de los deterioros derivados del uso y goce legítimo del inmueble y del paso del tiempo. El Código Civil tampoco soluciona literalmente la responsabilidad de saber a quién le corresponde la pintura. Por el contrario, refuerza lo que dice la Ley de Vivienda Urbana. En el artículo 2028 señala que las reparaciones llamadas locativas a las que es obligado el inquilino o arrendatario de la casa se reducen a mantener el edificio en el estado en que lo recibió, pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimos. Así que se refuerza la ley de vivienda urbana y por ningún lado señala que al inquilino le corresponde la pintura. En otro artículo del Código Civil 1998 nos indica que el arrendatario es obligado a las reparaciones locativas y que son las que, según la costumbre del país, son de cargo de los arrendatarios. Aquellas especies de deterioro ordinariamente se producen por culpa del arrendatario, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. por ningún lado dice que la pintura le corresponde al inquilino. Pero aunque el Código Civil no nos diga que literalmente le corresponde al inquilino pintar el inmueble, el Código Civil nos da una solución que está contenida en el inciso final del artículo 1985 que dice que la estipulación de los contratantes podrán modificar las obligaciones respecto de lo que son reparaciones. Así que si es válido o no es abusivo incluir dentro del contrato de arrendamiento que el inquilino es obligado a pintar el inmueble. Pero como nosotros queremos una certeza legal que sí le corresponde al inquilino, pintar el inmueble, aquí les va la solución. Pero antes que todo, les agradezco a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan mi próximo video. Ya que fueron tan colaborativos y se suscribieron a mi canal, entonces les voy a decir en donde dice expresamente que al arrendatario sí le corresponde pintar el inmueble y está en el decreto 1077 del año 2015 y el artículo sobre reparaciones locativas se los voy a dejar aquí arriba. Dice, reparaciones locativas, se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en debidas condiciones de higiene y ornato, es decir, de belleza. Sin afectar su estructura portante, ta, ta, ta, ta, ta. están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes. El mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielos rasos, enchapes, pintura en general. Entonces, señoras y señores, sí le corresponde al inquilino, tanto desde lo legal como lo que se puede pactar en el contrato de arrendamiento. Para ir sacando conclusiones, cuando un inquilino le pida al arrendador, sea propietario o sea inmobiliaria, que le pinte el inmueble, pues la respuesta es, señor inquilino, te toca a ti. También concluyendo, el decreto 1077 habla de las reparaciones sobre el inmueble y no distingue entre la parte interna o externa, entonces las fachadas también le corresponden al inquilino. El segundo gran problema con el tema de pinturas en los contratos de arrendamiento es la subjetividad. ¿Qué significa que un inmueble esté bien pintado o mal pintado? Esto depende del ojo de la persona que lo esté mirando. Para ello voy a traer unas recomendaciones de lo que yo creo que puede ser una solución. Agradezco que ustedes en la caja de comentarios me dejen sus opiniones y sus aportes porque de pronto tienen una alternativa mucho mejor de las que de pronto yo les voy a plantear el día de hoy. Ya que sabemos que la pintura del inmueble es una reparación locativa y el que le corresponde al arrendatario, yo creo que lo principal es que los propietarios no abusen de esta norma. Lo que está bueno, está bueno. No podemos pretender a veces propietarios, porque lo he visto, que ustedes les exigen a las inmobiliarias que el inmueble esté en unas condiciones perfectas, lo cual va a ser imposible. Inclusive, siente uno que como propietarios lo que quieren es que uno les remodele el inmueble y se los deje como nuevos, entonces no abusemos. Amigo inquilino, si tú más o menos tienes una idea que no vas a durar mucho tiempo en el inmueble, no te pongas a cambiar la tonalidad de los colores de las paredes. Así no te va a quedar muy pesado económicamente al momento de pintarlo cuando tengas que restituir el inmueble. También para ti, amigo inquilino, tienes que ser consciente que si tú clavas una puntilla o colocas un chazo para colgar algo en una pared, pues subsanar ese descalabro te obligará a pintar la pared completa. Así que piensa muy bien antes de abrir un hueco en la pared. También inquilino, cuando uno está viviendo en arrendamiento tiene que tener presupuestos no solamente para la mudanza, para el trasteo. También hay que sacar un presupuesto para la pintura. Así que esto que no te tome por sorpresa. Amigo inquilino, si tú te vas a poner de creativo para ahorrarte la platica y pintarlo tú mismo, Déjame decirte que uno no está acostumbrado a resanar bien los huecos, deja parches en las paredes, la pintura queda chorreada, así que esto fácilmente se te convierte en una chambonada que el día que le vas a entregar al arrendador, tú te vas a enojar porque el arrendador claramente ve que está mal pintado y no te va a recibir el, el inmueble. Así que evítate malos ratos y simplemente págale a un señor que te colabore con esto, zapatero a tu zapato. Señor inquilino, si tú vas a recibir un inmueble que no está recién pintado, deja constancia de esta circunstancia dentro del inventario y pacta dentro del contrato de arrendamiento que tú no lo vas a devolver recién pintado, excepto aquellas paredes en las que tú claves puntillas o abras chazos, porque definitivamente el romper paredes te obliga a pintar por lo menos esa sección del inmueble. Ya para irme despidiendo te voy a dejar la recomendación que para mí por lo menos es la más práctica y es que desde el inicio del contrato uno tenga claro con el arrendador cuál es el tipo de pintura que se necesita para pintar el inmueble, determinar cuánto vale el cuñete y aprovisionar a la finalización del contrato el valor de la mano de obra y de esa pintura para entregársela al arrendador y que sea él el que pinte el inmueble. De esta forma, uno como inquilino, pues se quita el peso de encima de quedar bien o mal pintado. No sé ustedes qué opinan. Bueno, amigos, hasta aquí este video del cual espero sus comentarios y sus opiniones. Espero que les sirva para evitar problemas, señor inquilino, señor propietario e inmobiliaria. No olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, compartir mi contenido para que me ayuden a crecer. Eh, seguirme en redes sociales. Tengo consultas gratuitas, gratuitas. Cuando ustedes lo necesiten, por favor ingresen a www.derechoinmobiliario.com. Por el momento, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video, 7 y 30 de la noche. Ojalá. ¡Chao!